Bienvenido a un nuevo vídeo de tu canal Elmer Poker En esta oportunidad estaremos aprendiendo cómo crear una cuenta de Autodex Para ello nos vamos en Google y escribimos Autodex de Estudiantil Damos Enter ahí, nos, da, nos va a abrir Y nos vamos en la primera opción, lo que dice Autodex de Estudiantil Damos clic ahí, nos va a habilitar una ventana Damos clic ahí, nos habilita esta ventana de Autodex Y en esta ventana lo que vamos a hacer es registrar vamos a seleccionar registrar ok, vamos a seleccionar registrar en este caso estamos aquí donde dice registrar vamos a dar clic ahí ahora nos a, esperamos que cargue, va dependiendo de lo en tu internet aquí ya tengo una cuenta que creé anteriormente, en este caso vamos a crear una cuenta de una compañera ok, vamos a crear una cuenta, hacemos clic en crear una cuenta hacemos clic ahí, esperamos que nos cargue y aquí vamos a es, el país que estamos donde en qué en qué país estamos estudiando en este caso ecuador perú chile no sé yo eh, simplemente escogemos escogemos el rol de estudiante tipo de la institución somos universitarios vamos a insertar su fecha de cumpleaños pero esto que sea legal para que así autodex no nos rebote cuando nos mandamos una solicitud más adelante vamos a ver este parte ¿okay? vamos al próximo paso se me puede terminar vamos al próximo paso vamos a dar clic ahí y el próximo paso en este vamos a insertar nuestro nombre en este caso por seguridad voy a tapar todos los nombres para que no son datos muy importantes que ustedes pueden llenar correctamente para que así les verifique vamos a entrar una, un correo electrónico vamos a confirmar el correo electrónico vamos a llenar la contraseña insertar una contraseña que nosotros lo recordemos de aquí por más adelante para que así no estemos ningún problema ok, simplemente insertamos en la contraseña aceptamos las condiciones que tiene el autodex, damos siguiente, crear una cuenta, damos así, clic ahí y ya vamos a guardar nuestra contraseña por seguridad ok, vamos a, vamos a ver qué nos dice aquí, ante clic derecho, vamos a traducir en español, cuando dice verifica, tu verificación requerida dice, si no, si no recibiste un correo electrónico reenvía, vamos a reenviar aquí clic ahí, vamos a reenviar revisar nuestro correo electrónico que nos ha llegado un mensaje en este caso vamos a actualizar el correo electrónico, esperamos que nos actualice el correo electrónico y vemos que nos ha llegado un correo electrónico, ok, vamos a abrir este correo, vamos a abrir y vamos a traducir en español ok, nos dice verifique su correo electrónico, vamos a dar clic en verificar, ok, hacemos clic y nos abre la ventana de Autodex, vamos a confirmar estas condiciones Vamos a dar en el siguiente, donde, siguiente, eh, vamos a llenar aquí el nombre de la institución que nosotros estamos estudiando, el nombre de la universidad, ok, nombre de la universidad que sea real, ya, en qué universidad estamos estudiando, porque más adelante vamos a estar mandando ya eh, unas fichas de matrículas que voy a estar explicando, eh, para que así nos valide como estudiantes el. el el autodex, ok. Seleccionamos la universidad que estamos estudiando. Vamos a seleccionar en qué, en qué año nos hemos o, matriculado, en este caso, o hemos empezado a estudiar. ¿no? En este caso, voy a poner una fecha, un mes, una fecha, un mes de abril, en 2021, por ejemplo, que la señorita ha empezado a estudiar. Y ¿A qué, ¿A qué fecha vamos a graduarnos? ¿no? ¿A qué fecha nos vamos a graduar? De acá 5 años, 6 años, 7 años o tal vez 10 años, ¿no? dependiendo, pero ahí ponemos mayor de un año. ¿Ok? Mayor de un año ponemos. En este caso vamos a seleccionar este un mes de, de que sea de, a ver, agosto, no mejor que sea, este noviembre. ¿Ok? Noviembre que sea. En el año 2000, a ver, hasta el año 2025. Vamos a seleccionar el año 2025. en ¿okay? un año ¿verdad? suficiente para terminar terminarlo. Ok, vamos al siguiente, próximo paso. Vamos al próximo paso, ok. Ya una vez que estamos ahí, vamos a dar siguiente. Nos dice ahí, que dice conjunto de cuentas, ¿no? Conjunto de cuentas. Vamos a dar siguiente, continuar. Vamos a dar clic en continuar. Vamos a esperar que nos cargue, que nos espera el siguiente pestaño. ¿okay? Bueno, ahí ya estamos registrados. Ahora viene lo más importante que vamos a tener bien detallado. ¿okay? Muy importante es esto. Ojo aquí. Ojo y pestaña aquí que vamos a ser muy importante. Para ello lo que tenemos que irnos aquí. A mi, en la descripción les voy a dejar el link de mi blog que van a ir ahí y van, van a insertar ahí. Y se van a dirigir en programas. En programas van a elegir AutoCAD. Que sean civil o cualquier programa que está ahí, pueden seleccionar nada más. Deslizamos hacia abajo y seleccionamos el link de aquí que ¿okay? damos descarga. Damos clic ahí y simplemente nos habilita el Autodix. Ahora, para ello, vamos a empezar a registrarnos con otro correo que hemos creado. Vamos a registrarnos con el correo que hemos creado y vamos a dar siguiente porque tenemos insertar el correo, la contraseña. Damos siguiente, vamos a iniciar sesión. Ahí que nos dice, vamos a traducirlo, a ver qué nos dice, ante derecho, Traducir en español, dice protege tu cuenta. En este caso si ustedes desean que, que proteja su cuenta, ¿no? le dan a empezar y, sigue, y le dan siguiente, siguiente hasta terminar todos los pasos que quieran. En este caso yo le voy a decir que me recuerde más tarde para proteger mi cuenta, ahora no lo puedo proteger mi cuenta, ¿okay? más tarde que me recuerde, le damos clic ahí y nos habilita esta ventana. En esta ventana lo que tenemos que hacer es eh, registrar, eh, Deslizar hacia abajo y elegir AutoCAD. En este caso, porque hemos elegido AutoCAD. Elegimos AutoCAD y nos habilita esta pestaña. Damos siguiente, insertamos con, con correo, contraseña. Siguiente. Ya, siguiente, damos. Eh, esperamos que nos cargue un poquito y ahí seleccionamos también, igualmente, AutoCAD. Ok, seleccionamos AutoCAD. Damos clic ahí y ahora, este, esta pestaña es muy importante. Dice: verifique su, su información que sea correcta o que sea correcta si estamos conforme con la verificación conforme con sus datos damos confirmar si ¿Sí? estamos de acuerdo que estamos estudiando en la universidad nuestro nombre completo la fecha estamos de acuerdo si sí, le damos confirmar ahora esto es lo más importante está acá es lo más importante aquí lo que tenemos es insertar un documento que estamos que nos valide que estamos estudiando en la novedad que hemos elegido sea un fecha de, ficha de matrícula sea un carnet universitario sea pago boleta de pagos lo que sea pero que sea legible escaneo lo que sea una escaneada que se vea claro para que así autodex en una nos verifique como estudiante ok nos verifique en este caso vamos a hacer este vamos a insertar una ficha de matrícula que nos ha proporcionado cliente en este caso damos clic en cargar documentos vamos a dar clic ahí simplemente clic y nos habilita el archivo vamos a buscar otro archivo donde está guardado en este caso yo lo tengo guardado en lo que es eh, escritorio nos ubicamos en escritorio en matrículas y ahí tengo la ficha de matrícula ¿okay? vamos a seleccionar esa carpeta que vamos a cargar simplemente eh, que sea en pdf en imagen lo que sea pero vamos a seleccionar nada más porque nos acepta todo esto vamos a dar clic en abrir ya una vez que nos haga ahí nos ha cargado el documento ok ahora siguientemente esto como vuelvo a repetir que sea que, que sea claro que se vea claro para que así no nos rebote auto ok damos ahí clic y nos aparece ya finalizado cerrar ok nos va a demorar simplemente media hora una hora un minuto, 30 segundos, dependiendo del documento que hemos enviado. Anteriormente yo he enviado un carnet de universitario y me ha demorado casi media hora. Y dice, no. Bueno, ahí vemos una. Nos aparece una ventana. Dice Confirmidad", no Conforme. Nos ha validado. Con, nos ha no nos ha rechazado. Nos ha dado una conformidad de nuestro documento que sí ha pasado la prueba. Ok. Ahí tenemos. Y esto. Este mensaje también les va a llegar a, a su correo electrónico. Si es que no los llega durante media hora, lo dejan el día siguiente. El día siguiente van y verifiquen su correo electrónico que les va a llegar este correo. Si es que no lo llega este correo, vuelven a solicitarle con otro o con otro documento que sea ficha de matrícula o documento que un, un boleta de pago, lo que sea. Entramos en tu correo, damos clic ahí en el correo que nos ha enviado. Dice felicidades, bienvenido a Autodex que ya tenemos nuestro oh, cuenta de educativo, ¿ok? Ahora nos vamos en Autodex educativo hasta cuándo no tenemos validado, tenemos validado hasta el 24 de abril del 2023, ¿ok? Tenemos un año de eh, para utilizar. Si nosotros queremos renovarle, tenemos la oportunidad de renovar. Solicitamos cuando se termina ese año. Ok, obtenemos producto. Obtenemos producto. En este obtener producto, vamos a tenemos de cantidad de productos, sea AutoCAD, Civil, Revit, lo que sea, producto que a nosotros nos interesa para descargar, instalar y empezar a trabajar. En este caso, no, eh, como tenemos AutoCAD, vamos a ver eh, AutoCAD 2023 que está ahí hace un poco que se ha lanzado al mercado. Estamos de prueba. Entonces, para el próximo video, vamos a ver. Eh, cómo se instale paso a paso el AutoCAD 2023. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando nosotros estamos subiendo un nuevo video. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.